Hola, buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí con un nuevo capítulo de la serie Trabajar en Psicología. Bien, como os dije en algún capítulo anterior, creería, quería trabajar o hablar en uno de estos episodios acerca de eh, las redes sociales. ¿Cuáles? ¿Cuáles debo tener si quiero trabajar en psicología? Perdona, para trabajar en psicología necesito tener redes sociales, sí lo necesitas. No te gustará, pero lo necesitas. Es verdad que las redes sociales eh, requieren tiempo, requieren eh, mantenimiento, pero hoy por hoy tú no puedes eh, tener cualquier tipo de profesión en la que eh, necesites darte a conocer y no aparezcas en las redes sociales, no, no tiene mucho sentido. Por tanto, una vez que ya queda eliminada la posibilidad de no tener redes, vamos a analizar cuáles y en cuántas de ellas es necesario que esté, eh, siempre luego dejándolo evidentemente a vuestro mejor parecer. Yo os voy a recomendar en función de lo que hacemos en Actúa y en función también un poco de la experiencia de muchos años en, en redes sociales. Como dice eh, un gran influencer dentro de, de las redes, que además es psicólogo, que es Alfonso Alcántara, él dice que sin un blog eres como un sin techo digital, todo el día tirado en las redes. Bien. Necesitas un blog, porque ya hemos visto y hemos mencionado en muchas ocasiones que es la mejor manera de que tu cliente eh, tome conciencia de que tú tienes conocimiento sobre eso que hablas. Lo que escribas en tu blog es lo que te va a dar ese reconocimiento de saber sobre el tema en el que tú eh, decides especializarte. Partiendo de que el blog es sí o sí algo imprescindible, veamos qué ocurre con el resto de redes. Bueno, voy a hablaros de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis redes, porque considero que son hoy por hoy las más importantes las que tienen mayor número de, eh, de potenciales clientes eh, que tienes dentro de ellas. Vamos a hablar, por ejemplo, de LinkedIn. Linkedin es la red por eh, definición, la red para los profesionales. Si tú vas a ejercer una profesión necesitas estar en Linkedin porque cualquiera que te vaya a contratar, cualquiera que dentro de tu ámbito quiera conectar contigo va a buscarte a través de Linkedin. Tener tu propio perfil en LinkedIn implica que eh, estás diciéndole a los demás que eres una persona profesional y ahí vas a poner cuál es tu currículum vitae, cuál es tu eh, expertise y es una manera de, eh, bueno, pues que todo el mundo sepa cuál es tu trayectoria y cómo has llegado al puesto en el que te encuentras a día de hoy. Eh, hay infinidad de, bueno, de sitios donde puedes aprender mucho acerca de cómo puedo tener una página, un perfil en Linkedin eh, que sea eh, actualizado, qué puedo hacer y qué no, pero aquí simplemente mencionaros que como profesionales de la psicología necesitáis tener vuestro propio perfil en Linkedin, que también además puedes crear página, no solo un perfil personal. Tenemos Facebook. Con Facebook nos ocurre un poco lo mismo. Puedes tener tu propio perfil personal, pero también puedes tener una página para tu eh, centro o para ti como eh, psicólogo o psicóloga. En Facebook lo bueno que tiene es que ahí va a encontrarse tu público. Piensa lo primero... ¿A quién te quieres dirigir cuando ejerces la psicología? Porque aunque siempre decimos aquello de que yo soy psicólogo, atiendo a todo el mundo que tenga un problema, es un error tremendo porque finalmente quien atiende a todos acaba no atendiendo a nadie. Por tanto, en Facebook seguramente puedes segmentar cuál es ese público al que tú te quieres dirigir. Facebook sirve para contar historias, para hablar, eh, puedes venderte efectivamente, pero si solo te vendes va a ser un fracaso de perfil lo que tú hagas. En Facebook tienes la posibilidad de eh, compartir cosas importantes acerca de tu campo de conocimiento, no solo hables de ti comparte historias de otros compañeros, comparte historias de otras páginas, comparte artículos de periódicos, comparte cosas interesantes que haga que cualquiera que pase por Facebook se encuentre tu perfil y diga ¡Uh, qué interesante! ¡Qué agradable tener esta posibilidad de este contenido o este conocimiento o esta no sé estrategia o píldora o lo que sea que le puedas dar en un momento determinado! Cuidado con los perfiles personales de Facebook en los que yo cuelgo cosas que para mis amigos y demás están muy bien, pero que a nivel profesional eh, me van a restar pues, un credibilidad o seriedad. Aunque cada uno va a elegir cuál es su manera de presentarse ante sus clientes, eh, cuida la imagen que das a través de tu perfil de Facebook. Otro perfil, que otra red social que tiene mucho impacto a día de hoy, y cada vez ha conseguido mucho mayor impacto, es Twitter. Pero Twitter es un poco diferente porque Twitter es digamos, la red para contar lo que está pasando en este momento, contar la actualidad inmediata. Eh, en Twitter tú pones eh, en el buscador de Twitter eh, cualquier palabra y Twitter te cuenta todo lo que se está escribiendo en la red sobre ese contenido en un momento determinado. Sirve para saber qué está interesando a tus clientes, de qué hablan, cuáles son sus preocupaciones en un momento determinado pero no pretendas ahí, ni, no es el sitio ni para colgar fotos bonitas, ni para, no, eh, digamos que cada red tiene su propio contenido y hay que crear contenido especializado para cada una, donde si es un sitio donde colgar fotos, sin duda es Instagram, Instagram ha crecido muchísimo en los últimos años, muchas personas que se cansaron de Facebook, pasaron de pronto a Instagram, empezaron a, bueno, pues por ver fotos que colgaban otras personas y al final, pues Instagram se ha convertido también en un lugar donde encontrar a muchas personas que, que, bueno, que también comparten esos perfiles en Facebook, hablar con ellos, pero siempre a través de esa imagen, de ese eh, contar qué es eh, nuevo o qué cosas estás haciendo. Importante en Instagram las historias. Facebook también las ha añadido, pero no ha llegado al nivel que tiene Instagram de contar historias, qué está pasando, ¿no? Eh, muy interesante Instagram. Cuidado, como cualquier otra red social necesitas tenerla actualizada, necesitas colgar cosas. La imagen que das como profesional, si cuelgo hoy y no vuelvo a colgar hasta dentro de seis meses, es que si llevas así tus redes, así llevarás también tu negocio. Y la gente espera cuando entra a saber más de ti, de quién eres, de lo que cuelgas, eh, busca que esté actualizado ese perfil. Por tanto, Elige qué redes vas a trabajar y las que trabajes manténlas actualizadas. No hace falta que estés en todas, ¿de acuerdo? Hay otra red que lleva mucho trabajo, pero es muy, muy importante, que es YouTube. YouTube quizás es más la, eh, elaborado el tener que subir un vídeo como estos que estoy haciendo yo ahora, de Trabaja en Psicología, eh, porque requiere el tiempo para eh, hacer esa grabación, editarla, subirla... Pero sin duda también es una buena manera de llegar a muchas más personas. El mundo de la imagen, el mundo de los vídeos eh, está teniendo muchísimo impacto. Cada vez las personas preferimos que nos cuenten las cosas, verlas a través de un vídeo antes que leer. Por tanto, no puedes dejar de lado, explorar la posibilidad de crear un canal de YouTube para tu marca, para tu eh, centro. Y... Eh, mencionar una red que está funcionando últimamente muchísimo, en la que hay algunos profesionales de la psicología que están destacando muchísimo, y este es TikTok. TikTok es una red eh, para viralizar contenido de, en imágenes, vídeo, con música, y eh, son vídeos muy, muy cortitos porque no pueden tener una duración de más allá de un de un minuto, en la que eh, se busca también contenidos que sean algo gracioso, que transmitan algo, que la gente, bueno, pues se enganche a ver ese contenido gracioso. Es como una red social para desengrasar, ¿no? Tenemos otras muchas redes sociales, quizás más sesudas, más... TikTok es un poco para echarte unas risas. Por tanto, eh, la idea hoy no es entrar en profundidad en cada una de las redes, que seguramente en otros episodios podamos eh, profundizar más, la idea es que te quede claro que existen muchas redes, hay otras muchas que no he mencionado y están ahí. Elige en cuáles quieres estar, sabiendo que en tantas como elijas vas a multiplicar el trabajo porque vas a tener que dedicar un tiempo a ellas, pero es importantísimo. Las que elijas, cuídalas, eh, crea contenido para ellas... Eh, Tienes un montón de sitios en internet donde buscar calendarios para crear contenidos en función de, pues no sé, el día del psicólogo, el día de mundial de, no sé, del beso. Hay infinidad de días mundiales en los que puedes crear contenidos que, relacionados con la psicología, puedan resultar interesantes para tu público. Espero que este contenido también haya resultado interesante para ti. Profundizaremos más en otros episodios. Eh, cualquier consulta que quieras hacernos llegar puedes hacerlo a través de la página web a través de nuestro correo electrónico o si nos estás viendo a través de youtube también eh, en los comentarios nada más como siempre os digo espero que seas muy feliz un abrazo adiós